Vistosos y coloridos carros alegóricos, elaborados con gran esmero y creatividad por parte del personal del gobierno municipal, docentes, alumnos y padres de familia, circularon por las principales calles y avenidas junto a emotivos contingentes de las diferentes instituciones educativas. Fue así como un año más se realizó el espectacular desfile navideño que el Gobierno Municipal de Progreso de Obregón organizó para el agrado de la población en general, que se dieron cita el pasado domingo 18 de diciembre. En punto de las 6 de la tarde, sobre la avenida Tito Estrada, esquina con avenida Cuitláhuac, empezó a avanzar la colorida caravana para continuar su recorrido hasta llegar al Jardín Municipal, donde se concentraron 111 familias para celebrar la llegada de la Navidad a Progreso de Obregón. Al término del espectacular desfile, se dio paso al desarrollo de un programa artístico donde no faltaron los tradicionales villancicos, previo al encendido del monumental Árbol de Navidad. Ahí se contó con la participación de los alumnos del CAIC, así como la presentación de la agrupación musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Might Night Blues, y los internacionales Pasteles Verdes del Perú. de personas disfrutaron del encendido del árbol en el Jardín Municipal de Progreso de Obregón, previo a un mensaje que expresó el alcalde Armando Merolguín deseando a las familias progresenses una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Con un ambiente festivo, familias completas, niñas y niños abarrotaron la plaza principal para presenciar las actividades que el gobierno municipal preparó para los progresenses en vísperas de la gran feria anual de fin de año es parte de su el principal el pueblo también tiene la, el derecho a la felicidad decirles que la austeridad y la honestidad con la que manejamos los recursos nos permiten estar logrando esa transformación muchas gracias a todos los que nos, hoy nos acompañan y decirles que seguimos adelante y que a estos dos años como gobierno nos sentimos satisfechos de que hemos cumplido ya con el 90% de nuestro proyecto de gobierno. Muchas gracias de todo corazón a todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias.